Hola, soy Rosana Pereira y voy a contaros una técnica que se titula Consulta con el sabio que hay dentro de ti. Esta técnica consiste principalmente en hacer una serie de preguntas que van a ayudar a la persona a encontrar respuesta a una situación de pensamiento negativo recurrente sobre sí mismo. Eh, es una técnica, puesto que son preguntas que se pueden realizar tanto en la sesión como tarea para casa eh, entre sesión y sesión eh, si se decide utilizar como tarea para casa es bueno entregarle a la persona eh, las preguntas eh, como un guión para que las tenga a mano y las pueda responder las preguntas eh, que le van a ayudar a, a reflexionar digamos que están pensadas para hacérsela a su yo eh, dentro de unos años, a su yo más sabio, eh, esa sabiduría que nos da el paso del tiempo y de las experiencias es la que le va a permitir hacer preguntas a quien él va a ser en el futuro las preguntas son las siguientes 1. examinando tu vida qué es lo que más te gusta de la existencia como la has vivido hasta el día de hoy 2. ¿hay algo que querrías no haber hecho? 3. ¿hay algo que querrías haber hecho? 4. ¿qué te gustaría que tus seres queridos recordaran más respecto a tu vida con ellos. 5. En una escala de 0 a 10, ¿cuánto hay en tu existencia actual que refleje las respuestas que has dado a la pregunta anterior? Siguiente. Si usted quisiera, si tú, que eres el que vas a responder las preguntas, quieres aumentar el grado en el que tu vida actual refleje lo que ha respondido en la pregunta anterior, en todas ellas, ¿Cuál sería el paso más pequeño que tendrías que dar para conseguir ese cambio? Como decía, esta, esta técnica, que se titula consulta al sabio que hay dentro de ti, la vamos a utilizar con personas que se sienten insatisfechas con su vida. Lo que vamos a hacer con el ejercicio es invitarles a que hagan una reflexión sobre diferentes aspectos de su vida que le permita concretar qué cosas puede hacer para sentirse mejor consigo mismo. Eh, cuando hablamos de la persona sabia que hay dentro de ti, eh, lo hacemos porque entendemos que la persona en el futuro es una versión mejor y más sabia de sí misma, y esa persona le va a poder transmitir un mensaje de mayor esperanza, puesto que en el futuro es más probable que tengamos ya las respuestas a todas esas dificultades que se nos plantean a día de hoy. Es una técnica eh, que podemos atribuir a Ivonne Dolan y que la puso en conocimiento de, de los demás en el año 2003. Espero que la practiques y que te dé tan buenos resultados como nos da a nosotras en la terapia.